Miren, el 24 y el 31 son, son días de diciembre que la gente más está activa. Compran ropa, el flaco va a comprar su flow, para ponerlo en la cama, loco, que llegue el 25 y el 31, ya primero para entrenar. ¿Eh? Ya yo, hasta yo compré mi flow, ya compré mi flow. No, tuve que, apro o sea que, tu, tuve que aprovechar ya, porque aquí esos Black Friday son engañosos. Aquí los Black Friday son todo engañosos, ¿eh? No me vengan con eso. Y el que quiera que yo le diga lo contrario, paga pague publicidad. Miren, Black Friday aquí es un engañoso. Un precio, pónganse a buscar el precio ahora. Revisen todos los negocios, tírenle fotos. Para cuando usted llegue ese día, ¿usted cree que le están rebajando y no le están rebajando nada? Miren, le voy a decir una cosa que me pasó. Estábamos en, en, en, en una tienda, una botella en Estados Unidos. Y tenían descuento. Me hicieron un descuento grandísimo por especial. Y papi vino y pagó con la tarjeta. El tío mío vino pagó con la tarjeta. Hicieron el mismo descuento. Si usted en República Dominicana compra una, un artículo que tiene supuestamente un 20% de descuento, 10%, pesos, 10 de descuento, y pagó con su tarjeta de crédito, no tiene descuento. Y no es lo mismo. Porque aquí quieren evitar los pagos. Aquí no pagan impuestos. Hay una gente por ahí mismo. No pagan impuestos. Eh, o sea, dicen, yo voy a pagar con la tarjeta. No, si es con la tarjeta, no, no aplica el descuento. Eso pasa. Eso pasa. Es gente del país. Entonces, el 24, que la gente estaba ready para ponerse su ropa, comprar de Black Friday. Ahí en la madre. Entonces... ¿Qué pasa? Cuando llega ese momento, la gente quiere salir a darse un traguito después de la noche, compartir y todo eso. Bueno, ¿qué pasa? Lamentablemente, estamos en tiempo de pandemia, el toque de queda y todo eso. Pero el presidente anuncia que se va a flexibilizar el día 24 y 31 le van a dar un chancecito a usted para beber, Romo. Porque lo que yo entiendo es por flexibilizar. Porque aquí está todo el mundo trabajando, comprando comida, todo el mundo. ¿Qué es flexibilizar? Beber Romo, darle un chance a todo el mundo para beber Romo en 24 y en 31. El presidente le va a dar su chance. Flaco, tú te ríes, pero es verdad. ¿Eh? ¿Es verdad? ¿Qué es flexibilizar? Explíqueme usted, ¿qué es lo que es flexibilizar? Porque... Aquí se anda normal. No te paran la mascarilla. Y no vas a quitar la mascarilla. ¿Qué es flexibilizar? Dejar que la gente beba Romo y que esté en la calle después de las nueve de la noche. Eso es lo que yo entiendo por flexibilizar. Porque ¿qué van a flexibilizar? No, mira, en el hospital habrá más gente intoxicada de Romo. Que usted no se imagina. Gente intoxicada de romo por pila. Pero gente lleno de intoxicación de romo. Así que si le va a dar un chasis de 24, miren. Todo ese dinero va a estar ahí. Eso quiere decir que el 24 va a flexibilizar. Supongo yo que la fiesta de Antonio Santo la va a poner 24. Supongo yo que ese tipo de fiesta, hombre, el el 31, lleno, todo el mundo para allá. Pues vamos a vender dos días. Dos días vamos a, va, va a beber de aduro. El 24 y 31. El, el presidente le da un chance para que usted salga a la calle a desbaratar cuarto, a salir por ahí y a beber romo. Es lo que yo entiendo. Que eso es flexibilizar. Dejar que usted esté a tarde de la hora de la noche, entonces ya, claro, no le va a dar chance a usted que usted amanezca, aunque la gente va a amanecer. Le dan un chance hasta las 12 o a las 2 de la mañana, luego cierran los negocios. Y el 31 por igual. Le van a dar un chancecito para usted. Que ese sueldo que usted tiene ahora, que lo va a cobrar ahora, el sueldo 13, usted lo quiere explotar. Pero no puede explotarlo porque todo está cerrado. Ahora, con, el, con esto que dice el presidente, que va a flexibilizar, le va a dar chance a la gente a beber romo. Chance a la gente para beber romo y andar en la calle después de las 9 de la noche. Eso es lo que va a pasar. Prepárense, que eso es lo que va a pasar. Vamos a una pausa y cuando retornemos, tenemos la entrevista exclusiva con la iglesia congregación donde está Soporte y Felipe. Ya ustedes saben, vamos a una pausa y más música aquí en Los Sobroso.